Ahora estamos aquí en la sección de libros raros y antiguos, ya donde hay alrededor de 12.000, 13.000 volúmenes, parece que hay algunos del año 1650, 1700. O sea, Todos estos volúmenes, si bien son de acceso restringido a esta sala, cualquier ciudadano puede pedir los libros que están acá y los puede consultar en la sala al lado. O sea, son de acceso público. Lo cual, otra sorpresa para nosotros. Lo que me, me, me entusiasma a mí, la verdad, y en cierta medida me emociona, es ver a los ciudadanos. Preguntan, se interesan, así que me parece tremendamente importante. Yo creo que la gente salió encantada de, de esta visita en particular. Eh, por cierto, ya venir al Congreso y visitarlo era en el Día del Patrimonio un valor en sí mismo, pero este anexo, si usted me permite decirlo así, de incorporar la biblioteca y en particularmente esta sala, mostrar lo valioso que es todo esto y además señalar que está a disposición de, los, de las personas, creo que es una es notición. Una Así que estoy probablemente tan conmovido como el resto de las personas que se asoman para acá. Estos servicios son para aprovecharlos, vaya, y, y traer a los niños, traer a los jóvenes, por último a mirar, a ver el origen del apellido como lo acabo de ver. Eh, es, es sensacional, de verdad que no... Los políticos nos dedicamos a tener eh, respuestas para todos, y hay momentos en que no es fácil encontrar las palabras adecuadas, créame que... ...este lugar me ha conmovido.